A ver, esta moción que nos trae el PSOE es eh, bien intencionada, pero la propuesta inicial era extremadamente genérica, hasta el sonrojo. Estuvimos a punto de no enmendarla, pues era casi inenmendable. Te cabe ahí un libro entero de enmiendas. Finalmente, optamos por hacerlo concretar todo. Enmendamos cada uno de los cuatro puntos de la moción y añadimos otros tres. El primer punto eh, era el más, el más dramático. Le pide al Gobierno que haga cosas contra la desigualdad laboral estructural entre hombres y mujeres, pero no le dice qué cosas. Nosotros añadimos algunos lugares por donde empezar. Medidas relativas a generar trabajo estable y seguro, trabajo sobre el que se pueda construir vida. Eh, medidas para sacar a las mujeres del extrarradio del trabajo, las dinámicas que sitúan a las mujeres en los trabajos peor pagados y medidas para que el empleo sea compatible con la vida, racionalización de los horarios, permisos de maternidad y paternidad iguales, remunerados e intransferibles y la cobertura y financiación suficiente de una red pública de cuidados, dependencia y primera infancia. Los otros puntos de la moción eran salariales, también bastante genéricos, y con las enmiendas buscamos que la moción sirva para vincular al Gobierno. Al punto 2 le añadimos reformas legales para que los planes de igualdad sean efectivos y contengan auditorías salariales periódicas. Al punto 3 vamos con una enmienda muy concreta que comprometa al Gobierno, elaborará, antes de terminar este periodo de sesiones. La transposición de la Directiva Europea 2006/54, mejorando la transparencia en los criterios de atribución retributiva. Y al punto 4, que trata sobre inspecciones de trabajo, le añadimos eh, los recursos para hacerlas posible, para hacerlo posible, la revisión del número de inspectores e inspectoras de trabajo y la contratación de efectivos hasta lograr la homologación a niveles europeos. Decir que los puntos referentes a igualdad salarial eh, quedarían perfectamente solucionados si saliera aprobada la proposición de ley de igualdad retributiva que tenemos presentada. Senadora Berja, la proposición de ley la presentamos en octubre. En octubre. Ayer se discutió en el Congreso y se vota mañana. Ahí esperemos que, que voten a favor, esperemos que ustedes también voten a favor. Ahí veremos si hay de verdad o no un compromiso. Añadimos luego tres puntos, un plan que vele por la igualdad retributiva, pues hoy lo que tenemos es desatención hacia el tema, la desagregación por sexo de todas las estadísticas oficiales, pues la información es clave para combatir eh, la discriminación, y la derogación de la reforma laboral de 2012, a fin de revertir las políticas de devaluación salarial y lograr el fortalecimiento de la negociación colectiva pues las herramientas de defensa de los trabajadores y trabajadoras son eh, fundamentales para evitar la discriminación laboral. Ha existido trabajo para una trans, eh, transaccional y la, la valoramos positivamente. Hemos firmado la, la transaccional porque incluye todos nuestros puntos excepto uno, se niega el PP a dar marcha atrás con su reforma laboral. y Ese es un elemento relevante. Pues la reforma laboral significó normalizar la precariedad, devaluación salarial y un atentado contra la defensa colectiva de los trabajadores y las trabajadoras. Ello desprotege claramente a las mujeres que ocupan los eslabones más precarios del empleo. Tienen ustedes que saber que gran parte de la brecha eh, salarial responde a lo estructural, a la desigualdad, la desigualdad que institucionaliza su reforma laboral. Su cerrazón ideológica les impide ver la realidad en esta materia. Por todos los otros puntos que valen la pena, que cambian la mirada y el modelo, nosotras y nosotros votaremos a favor.